hoy les voy a enseñar cómo instalarse granis bueno Granny, y verán que no tiene virus primero lo que tienen que hacer es dar aquí que no eres un robot luego espérate a que cargue ya después de que cargó, le tienen que dar el click hit con y ahora lo que tienen que esperarse es este cargue aquí Segundos, pero no, no era nada más que un superar y así. Y ahora, como ya se cargó, le ganan 10 links y dos que era una página que dice el Mister Ever. clic hacer es darle que quien suscrísese y a su página o a su canal de youtube y yo como como que yo estoy suscrito entonces hay que regresarse otra vez y ahora verán que ya este ya terminó que está confirmado y todo eso y ahora lo que tienen que hacer es aquí con bueno, uno de los dos con yo como le di en el primero pues me va a aparecer otra página que dice que no eres un robot otra vez no sé por qué a veces pasa que a veces se responder Y todo para ceder pero a mí esta vez no, no me salió, entonces lo que tienes que hacer es click here to continue Y nos va a llevar a otra a otra este a otra página en la que tienes que esperar otra vez 10 segundos para que ya por fin cargue. Ahora no de ahora aquí verán que se está cargando, ahí está, espérense unos unos 50 segundos y desaparecerá. Ahora ya terminó y ahora ya lo no pueden abrir, aquí como ven que primero va a decir desconocido preparando app, que es como si es como ir este, este, verificando o checando esto ya para, para ver si es seguro y eso aunque sí, ya cómo, si ya después les cómo como pagárselo porque si no tienen ahí una sensibilidad como si que, este, algo, algo que les voy a demostrar después pues este, jugar el juego bueno jugar el juego no ya este ya instalarlo bien ahí en donde dice descargas y ya lo instalan y ya todo eso esperen a que cargue y ya otra vez regresando aquí con con lo de granny ya como ya se instaló y todo pues entonces aquí ya le pongo a permitir y, y no sé si me vengo otro de permitir pero ahorita ya va a estar cargando ya este, la, esta aplicación de Granny Sin virus 100% real No fake Entonces aquí ya aparece que ya está Granny y toda la cosa Y ya aquí como lo tenía en modo extremo Bueno, no lo tenía en modo extremo Este ya estaba así Porque ya lo había desinstalado y otra vez lo no instale Pero creo que se guardó Lo que tenía antes Entonces pues le damos No sé, el modo, el modo Como tú quieras y ya le dan aquí todo esto. Y funciona normal, Normalito Aunque sí no sé por qué, pero a mí me ha pasado que se tarda mucho en cargarse, o sea, ya cuando está haciendo en loading, lo, lo aret o loaring, este se tarda como no sé, unos unos segundos o minutos. Un minuto por mucho. Y ahora hay que esperarse a que cargue y ya van a ver que todo está fluidamente fluido. O sea, no, no se no se traba ni nada de eso. Es que también si tu teléfono. Si tu teléfono ya tiene muy poca. Muy poco almacenamiento. Entonces le deberías de quitar, no sé, algo como imágenes o fotos o lo que tú tengas. Para que ya quepa. Y que no se trabe mucho. Como ven. Aquí está cargando súper bien Ya vamos en el día 1 Y ya todo eso Y este fue nada más un tutorial Como, como instalárselo O sea no voy a jugar Granny porque ya el video ya lo hice Así que pues Nos vemos Hasta la próxima Chaito